Allá, aquí eh, donde llenos, ponían de su edad de... Eh, más, A ver, papachito. Estás cocinando, ¿sí o no? Necesita yo la de ya, ¿eh? eh, eh. eh, eh, eh.